Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de la gramática básica de la lengua alemana. En este video revisaremos el orden de los diferentes elementos en una frase. Los kits. Si es tu primera vez en el canal, Tona Belira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosen, aquí nos enfocamos en aprender el alemán desde cero, paso a paso. Suscríbete a este canal si estás en ese mismo proceso y haz un clic a la campanita para que te llegue el aviso de los últimos videos. En este video vamos a abrir el cajón del orden de los diferentes elementos en una frase. Y antes de que piensen o antes de que comiencen a pensar, no, esto es muy complicado el orden de las frases en alemán es muy difícil es muy revuelto el mensaje aquí es el mismo que he dicho en vídeos anteriores existen patrones que se aplican necesitamos identificar ciertos tipos de frases y aplicar el patrón que nos aprendemos ya se nos va a simplificar la vida y se nos va a simplificar el proceso de estudio también vamos a partir en ese vídeo de revisar una frase afirmativa ¿Qué significa una frase afirmativa? Significa que estamos expresando un hecho Estamos teniendo una frase donde no se está negando nada Para imaginarse esto de mejor forma vamos a ver un ejemplo zum Beispiel Er spielt fußball Él juega fútbol Eso sería una frase afirmativa Ahora para poder entender el orden de los diferentes elementos en una frase, primero sería el paso de identificar qué, qué tipo de frase estoy teniendo. En este caso tengo una frase afirmativa. Segundo paso sería saber y conocer quiénes son los diferentes elementos de una frase. El principal elemento en una frase es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto básicamente es el héroe, es el protagonista de una frase, el personaje principal y lo podemos identificar realizando la pregunta ¿quién? ¿Quién? En el caso de nuestro ejemplo, realizando la pregunta quién en alemán sería "Wer spielt Fußball?" ¿Wer spielt Fußball? ¿Quién juega fútbol? "Wer spielt Fußball?" Y la respuesta sería EA. Er, él y Con esa pregunta ya tenemos identificado nuestro sujeto. Segundo elemento muy importante en una frase es el verbo. Si nos acordamos en videos anteriores que era el verbo, el verbo es una palabra que expresa una acción. Y un verbo requiere pasar por cambios. Esto se llama conjugación de un verbo. Y en, dentro de una frase el verbo siempre tiene que estar conectado con el sujeto de la frase. Tiene que tener una concordancia el sujeto con el verbo que tenemos en la frase. Tercer elemento, y este elemento lo vamos a revisar de forma general, es el objeto. Los objetos tienen diferentes grupos, pero para puntos de partida es importante entender que existen los objetos y básicamente es el elemento de una frase que está direct directamente afectado o impactado por el sujeto de la frase. Con esta información vamos a revisar nuevamente nuestra frase de ejemplo Er spielt fußball. Y revisamos las posiciones. Tenemos en la posición 1 el sujeto. En la posición 2 tenemos el verbo conjugado. Y en la tercera posición tenemos el objeto. Er spielt fußball. Veamos otros ejemplos. Wir machen eine Pause. Wir machen eine Pause. Tenemos en la primera posición wir, nosotros y para confirmar si sí, nuestro sujeto de la frase realizamos la pregunta. ¿Vea, macht eine Pause? ¿Quién hace una pausa? ¿Vea, macht eine Pause? Wir machen eine Pause. Por lo tanto, wir es el sujeto de la frase y está en la primera posición de esta frase afirmativa. En la segunda posición tenemos MACHEN, y MACHEN está conjugado en combinación con el sujeto, que es WIR, por lo tanto es WIR MACHEN. Y en la tercera posición tenemos el objeto, que es EINE PAUSE. Otro ejemplo. Peter und Jana gehen in die Stadt. Peter und Jana gehen in die Stadt. Si nos hacemos la pregunta quién vea que in die Stadt, quién va al centro o quién va a la ciudad, la respuesta sería Peter und Jana. Por lo tanto, Peter und Jana es el sujeto de esta frase. Tenemos el sujeto de la frase en la primera posición, en la segunda posición tenemos el verbo conjugado, el cual es gehen, y luego tercera posición in Stadt, sería nuestro objeto. Y un tercer ejemplo, Paul arbeitet im Krankenhaus. Paul arbeitet im Krankenhaus. Pablo trabaja en el hospital. Paul arbeitet im Krankenhaus. Realizamos la pregunta ¿Quién trabaja en el hospital? Wer arbeitet im Krankenhaus? ¿Wer arbeitet im Krankenhaus? Y la respuesta es Paul arbeitet im Krankenhaus. Por lo tanto, nuestro sujeto es Paul y está colocado en la primera posición de la frase. Segunda posición, tenemos la acción de, de esta frase y es arbeitet. Hacemos un repaso, el infinitivo de este verbo es arbeiten y como nuestro sujeto es Paul, lo cual es una tercera persona singular, Necesitamos conjugar este verbo con la tercera persona singular. Y tenemos arbeitet. Paul arbeitet. Y luego en la tercera posición tenemos im krankenhaus, lo cual representaría nuestro objeto en el hospital. Im krankenhaus. Y con eso tenemos los tres elementos principales identificados además de entender su posición dentro de una frase. Para resumir tu nuevo conocimiento sobre el orden de los diferentes elementos en una frase, tenemos que saber que en una frase afirmativa la primera posición es el sujeto de la frase. El sujeto lo podemos identificar realizando la pregunta ¿Vea quién? En la segunda posición tenemos el verbo. El verbo siempre tiene que tener una conexión con el sujeto de la frase y tiene que estar conjugado con el cambio pertinente según el protagonista, según el sujeto de la frase. Y luego tenemos en la tercera posición el objeto. El objeto es el elemento que está directamente impactado o afectado por el protagonista de nuestra frase. Con eso ya tienes nuevo conocimiento de la lengua alemana. Puedes entender cómo funcionan los elementos en una frase y cuál es su posición en una frase afirmativa. Espero que te gustó este video y que te sea de mucha utilidad. Dale un like y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.